Retrolo, vamos a buscar a nuestra lagrimita. Si tiene dos fases o no, se me va a saltar la La cinemática. Este, como que se llama el otro, pues, ¿no? que hizo Charger, que hizo que sigue que no mete el jersey y hay como 70 minutos de cinemática. Un récord el enfermo Morgo de la versión mejorada de amarguidor No sé si mejorada, si sí. supongo que sí el rango que tienen las ah, ya yeah. Las abilities Uy, ya le saqué más de la mitad de la vida Si, sí, tenía segunda fase no oh, verdad Ah, la, la Uchigatana mete sangrado Este y te cuenta medio tarde Ah, si de repente le bajan mil de vida al ¿eh? bicho Cajeta, ¿sí? No, Se groso, y ¿sí? lo cogí, boludo, al, al modo y me lo cogí Y ahora ese ataque está bastante rico no le sacó nada milaria mi a Fago seguro. seguro Muertísimo, padre No, muy sencillo, muy sencillo Recuerda del rey de los augurios Ok, ¿dónde está la...? Voy a ver si por acá nomás la... Che, esto se bugueó un poquito, ahí está La gracia que necesitaba <risa> Jaja, qué gracia Ah, ah, ah. No te hace gracia ah, ah, ah, ah. Tú me haces gracia, puta Listo